Saludos, señores, las personas para el programa número uno todas las tardes, Los sobroso del canal 10 de Telenor. Recordarles que nos pueden ver a, ver a través del canal 310 en HD, eh, para toda la línea del Cibao. Y las personas que nos pueden ver, que si no nos ven en Cibao, nos pueden ver a través de nuestra red, telenor.com.do. Señores, teníamos mucho que nos hacíamos entrevistas, porque estábamos con los reportajes, pero nada, volvimos con las entrevistas a través de, de vía Zoom. Y hoy tengo una <risa> entrevista de una persona muy conocida, muy mencionada. El tipo es como la payola más mencionada, que, el Jason el mono. Hermano, ¿cómo te sientes, hermano mío? Súper contento, mi hermano, súper contento. Agradecido con Dios, que por lo menos, ¿qué te digo, loco? Lo importante estar vivo y, y en salud. Que después lo otro llega solo, mi hermano, y súper contento, en verdad, con lo trabajando música, haciendo otra diligencia. Tú sabes, hermano, sin bajar, igual como, como cualquier joven. Así es. Hermano, vamos a, a remontar un poquito de historia contigo. Porque tú eres... Muy, tú, tú eres Ahora tú estás más activo en la música, pero tú siempre has tenido una payola eh, a través de, de Químico y los muchachos que te han mencionado mucho. ¿De dónde viene Jason el mono y por qué el mono? ¿Cómo te digo, Jason? El mono viene de Isabelita, Jason. El mono era... Un niño muy travieso, Elizabeth, tú sabes, que vivía un. Uh, y todo el mundo, el mono, que el mono esto, que el mono lo otro, que el mono esto, que el mono, y que el mono, y que el mono, y que el mono, y que el mono. Que el mono. En el final, dije, coño yo me llamo Jason, verdad, no voy a poner Jason, el mono. Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo tú te vas a poner ese nombre? Que ese nombre es difícil, loco, ¿tú te vas a pegar con ese nombre? Digo, no importa el nombre, siempre lo ha dicho, desde, desde que empecé en esto, de que me puse en mi nombre, no importa el nombre, sino lo que tú tengas ahí en tu mente. Claro, claro. ¿Entiendes? es lo de tu talento demostrar y también saber lo que tú quieres que es muy importante y yo te digo yo digo que voy a pelear con Jason el Mono y gracias a papá Dios en verdad son el Mono es una marca todo el mundo está claro de Jason el Mono y el que no está claro de Jason el Mono tiene que hablar por mi canal y ya que Jason el Mono lo que está trabajando saco de música saco de diligencia sin bajales Tú, tú, igual que Químico, también tuviste esa influencia de Monkey Black en un momento. Tú sabes cómo era el modo. Sí, también nosotros. Tú sabes que yo represento a la compañía Ultra Mega Music por legado. Es un legado sí. que yo llevo, ¿me entiendes? Eso no de que, que, oh, es un legado de. de, de, de, de ya eh, sin contrato, sin nada, ¿me entiendes? Algo que ya eso se lleva en la sangre, mi hermano. Contra ah, Mega Music, que fue un mi ministro, fue el, la, la compañía en verdad que siempre ha representado y siempre voy a representar, ¿me entiendes? No, no. ¿Cuándo tú decides ya empezar a grabar tu primer tema? Y o, o tú dices, bueno, yo voy a empezar a grabar o a trabajar. ¿Y cómo tú conociste a Químico? ¿Cómo te digo? Yo siempre he cantado, bro. Yo siempre he cantado. Yo. Desde de, de, de niño, de verdad, desde niño, yo siempre estaba en la música, como estudiábamos juntos, y yo el Químico, uh -huh. entiendo, de esos tiempos que estoy hablando, yo cantaba con Bujía Fred, okay. un panamíno que se llama Bujía Fred, que fue lo, lo, lo, lo inicio en la música, y andábamos cantando, el Químico también andaba cantando por ahí, haciendo su diligencia, pero éramos todos al final del mismo clan, porque éramos... Es familia, club, una familia. Sí, no, porque eh, somos del mismo clan, porque somos del mismo bloque, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, tú sabes que lo que viven cantando en el barrio, siempre están ready, eh, eh, Fulano es, eh, Fulano canta, papá, papá. Ah, claro. ¿Y por qué fue? Yo cantaba, acababa, pla, pla, la sustancia también, que mm. por cierto, sale conmigo en el, en el álbum de, del lápiz que sale ahora el primero de noviembre, okay. ¿me entiendes? Anarquía, ¿y qué te digo? Cantaban Opila, Ganga Music, eh, eh, eh, Willy. La Punti es un desorden de gente. Dame ponerme enfocarme en químico, porque todo el mundo canta y el químico. Yo creo que ya nadie canta, ama canta tú. Me entiendes, porque todo el mundo haciendo la diligencia y todo el mundo y que y haciendo la vuelta al final, al final, dime tú. No, no, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entonces yo Ahora, dije, químico, me voy a enfocar en tu carrera, ¿me entiendes? Y nos enfocamos en la carrera del químico y digo, plato, no canta. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo entra por ahí en el movimiento, hay que enfocarse en el loco, ¿me entiendes? nos enfocamos en el loco y para poder hacer la diligencia que estamos haciendo hoy en día, que representamos a la compañía y me siento orgulloso de representar ese clan, de otra mega music, de ese visionario de ese clan también, la familia. si ¿Sí para... No? Hermano, entonces... En la música, ¿cómo tú ves el entorno musical ahora mismo? ¿Cómo tú ves lo que está en la calle ahora mismo? Ya que químico, sabes, tiene un respeto, eh, está, que también es de ustedes, el hincho. El, el hincho. El hincho. Está, o sea, hay muchos raperos ahora nuevos que están más bien metidos en el dembow y en el rap. ¿Cómo tú ves la, la selección musical ahora mismo? ¿Y cuál es la línea que tú más quieres tener en, en, en el género? No, no, porque tú sabes que yo lo que soy es rapero, bro. Dice es uh -huh. mi línea. Mi línea es rap. Lo que pasa es que yo soy lo que digo, que el rapero se monte en todo. comprende El rapero es de lo que se monte en todo, todo. Tú no, no la, puedes hacer en sí, y lo que sí, sea. ¿no? Eh, sí, tú te puedes ser, se llama multifacético, en la palabra, ¿me entiendes? Si sí, no me equivoco. Entonces, ¿qué te digo? Uno se puede montar en todo, uno se puede montar en... Oye, tú mambo yo hago, ¿me entiendes? Claro, Porque claro. pero eh, eh, se monta el toque es muy importante, no entiendo, influye fluye porque yo dije coño, la música se trata de eso entonces yo dije mi rama es rap pero tengo que hacer dembow uh -huh. tengo un dembow súper super pegado yo la pico pero no la vendo, no sé si tú la has llegado en sí, sí, sí. el número 19 en, el, en, el, en el Spotify entonces qué te digo eh, súper contento bro, trabajando porque yo digo que hasta el momento hizo, el mundo demostró que sí, que si sí se puede salir demasiado ya, las 5 millones. No sé si tú le has llegado. Sí, sí, claro que sí. Cinco, va para 5 millones. Es súper contento, lo comenten, trabajando, ra. Eh, tengo saco de ra con el hincho. Jason, sí, Con mi canal. ¿Tú no crees que ahora, con lo de la pandemia se está haciendo un poquito más difícil pegar la música, ¿tú sabes? conectar con los pueblos, meter manos con la gente, tú sabes, porque al tener la pandemia, tú sabes que no hay discoteca. Tú sabes, hay cosas un poquito más difíciles que antes no estaban. No, porque como te digo, loco, tú sabes que al final yo sé lo que digo, que la vida hay que sobrevivir. Yo sé que esto está crítico, uh -huh. que esto está feo, ¿me entiendes? Algo que se salió de control, algo que yo mismo digo, ¿Me entiendes? Coño, la cosa está fea, Como que y yo sé que hay pila de gente, la cosa cambió de tanto hay que muchos programas que mira cómo lo estamos haciendo, ¿me sí, entiendes? Sí. Que ya, imagínate esa gente que están en la nómina, entonces yo dije, este es el momento de, de, de hacer una diligencia musical porque se dio eso de la vaina, del de, de, de chisme, de la controversia, claro. todo el mundo quiere controversia, todo el mundo quiere vaina, que, entonces la pandemia me funcionó por un lado, ¿me entiendes? que me puse para música entonces es como enfocarte en lo que tú quieres como yo le digo a cualquiera tú tienes que estar enfocado y pedir con fe que con fe tú lo pides y, y dios te lo va a dar los enemigos los enemigos de, de, de químico son tu enemigo o tú o tú no te metes en esos problemas no porque como te digo ¿Cuál es el enemigo del loco? lo, de lo, de lo no, no, tachelo tachelo eh. Que siempre viven tirándose de y siempre viven en público. No, pero eso es te digo. Tú sabes que nosotros somos una familia al final, porque si, si todo es musical, es musical, todo se queda musical, pero depende de que entiendes. Si llega a lo personal, no te digo, pero todo es musical, todo se trata no, de. Que eso. Chelo te llame no y te... diga: Jason, yo quiero grabar un tema contigo, tú lo haces con Chelo ahí. Porque tú sabes que Chelo. Claro, porque Jason es mono lo que está en Open para ah, trabajar, más brother. No, no, ¿sí? Pues tú no tienes, ¿tú no tienes no, problema y con eso él. No. Entonces entiende No, ¿cómo te digo? Porque eso es musical, bro todo eso es musical, lo que pasa es que la gente, tú sabes, se la vive la película, se la vive la vaina, pero al final todo esto es música, todo se queda en la música, ¿entiendes? Ya cuando eso es personal, es personal, pero la mayoría de cosas se queda en la música, y lo que, dime tú, ¿no? como voy a decir que hay que enfocar, que fulano, digo que vaya, entonces, no estoy, en mi, no estoy en lo que estoy enfocado, tengo que estar enfocado en mí, eh. El Mono, en la carrera y hizo el Mono, ¿me entiendes? Yo no estoy en Chime, yo lo que estoy en trabajo y estoy open para grabar con quien sea tan tal que yo, estoy apoyando los nuevos talentos, en verdad. Claro. No, no, a no, lo te... que, que me mandan de qué tema, que a mí me, me, me, me llama la atención, que yo digo, mierda, sí, aquí me, me dan nota para montarme, yo me monto, bro. No es importante, entiendo. que eso no diga que, que, que todo el mundo lo ve, que, que, ah, no, no, la gente se quiere cotizar, no, no yo quiero también pasar el balón, no yo quiero entiendo. también mangar el balón. Y pasarlo también para que los tienen me piquen, que lo pique. que pica, pica la bola, Quiero que lo que Riquei me pica la bola, Quiero que lo que Linton, pica la bola, que lo que y métanla también, tienen palabra aunque falle, porque de eso se trata, ¿me ¿no entiendes? Todo el mundo, no todo el mundo quiere ser, todo el mundo quiere, no todo el mundo dice que uno, uh, no todo el mundo dice que quiere pasar, todo el mundo más quiere meter puntos, porque en asistencia es un bobo. No, y, no, y es bueno que ustedes en Ultra, en Ultra Mega Music están apoyando talento nuevo. O sea, en cierto modo, te, tú eres nuevo en el sentido de, de, de lo comercial, o sea, en el sentido artístico, que está metiendo mano, tú sabes cómo es. Y igual como Hincho, o sea es un químico está dando junto con ustedes. Eso está bien que están apoyando nuevas generaciones porque siempre vienen cambios. ¿Tú me entiendes bien? No, como en... te digo, bro, nosotros somos. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho perfectamente. qué fue? Está muy bien ahí. ahí ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Mi hermano, ¿cómo te digo? No, porque yo sé de lo que digo que yo creo en el relevo. Sí. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que no cree en el relevo porque yo sé de lo que digo que no puede ver un DJ uh -huh. y pegarse. Hay muchos que creen eso, que no. Yo sé sí, de lo sí. que digo que tú, en verdad, más del que tiene tu programa, que, que, que, que, que está haciendo tu diligencia, ¿me entiendes? Como, como comunicador. ¿Qué te digo? Tú también tienes, tienes la oportunidad claro. de también puede ser un, un, un psicópata en la vuelta, en la claro. música, eh, ser de, de, de, a, eh, un malo foco, ¿me entiendes? No sé si tú me entiendes o me comprendes. Claro, claro. claro. Tienes derecho como cualquiera así también yo digo que cualquier nuevo talento tiene derecho, ¿me entiendes? Yo creo en el claro. relevo, puede venir cualquier nuevo talento ¿verdad? y hacerlo porque de eso se trata el juego. Todo el mundo tiene la oportunidad para yo sé lo que digo, pienso y en mi punto de vista, Jason. Lo que tú tienes nuevo y lo que los proyectos que vienen, me, ya me, me diste una primicia y antes que ya tú vas a salir para el árbol de, de anarquía del lápiz consciente. Aparte anarquía de eso. Sa sale, eso, sale el primero de noviembre. Ahora, eso sale el primero de noviembre. Anarquía muy rapicante, ya tú sabes. El del, dime, es más no. que un logro para mí, es más que. Oye, para mí es una meta, yo me siento contento con eso, ¿me entiendes? Y eso son parte de, de mi música, que okay, yo digo que, que la música, los logros que yo estoy como cumpliendo, ¿me entiendes? Y eso está parte de mi logro, y eso es... Ya grabar con el lápiz para ti es un logro. No, no, bro, lo dime tú, grabar con el lápiz. No, y es difícil, es difícil. Güey, pues, lo más difícil es grabar con el lápiz eh. y si no, uno sale en anarquía en el álbum del lápiz, ¿me entiendes? Y vamos a hacer el video ahora, en estos días, ya tú sabes venimos picantes, picante, y que eso es... Yo le pido, oye, eso es lo que yo le pido a Dios, ¿me entiendes? Ah. El respeto de los tigres, el respeto de la vaina, el respeto de... de que es lo que es fulano? Se montó y hizo un hermano con el lápiz y hizo un hermano que viene con pila de tigres sorpresa por ahí que no pueda mucha luz, ¿me entiendes? Porque, o sea, como son al final... ¿Qué más proyecto viene, Jason? También voy a soltar... Oye, que son tantos temas, loco. Tengo temas ahí que baile un tango. Tengo uno de baile un tango. Ok, vale Entiende. un tango. Tengo par de rap, en verdad. La fiebre de rap viene, viene a la temporada de rap. A partir del primero de, de, de noviembre de que salga ese álbum, viene fiebre de rap. Voy a soltar que se hace rap. Entiende. Y vuelve Dembow. Mañana o pasado vamos a soltar en el canal del Hincho un okay. rap, un dembow que se llama Pra Pra. ¿Entiende? Atención, el rap. atención los el tigres. Siete, el hincho y el atención los tigres. Entiende. Ra, ra, ra, ra. Ra, pra Pra Pra. Activo Tolobarrio, el 27, domingo por la tarde. Saquen los puletes. ¿Y cuál es la señal? ¿Para, ¿Pra? cuál es la señal? ¿Para? Activo los tigres, los tigres. pendiente que andamos de mente la, la, la, la señal y que acuestan la gente guillado y artista, pero delincuente. Represento a Isabelita y el 27. Moca, usted es lo que son chotas. Te la tengo y, y te la echo en la boca. En Cuidado, si te encuentran con moca, baja para acá para que siente el fogor. Los tigres están esperando en la buscación. Va, Jason, gracias por permitirnos a través de Zoom llegar a tu estudio, en tu área de trabajo. Las personas te pueden seguir por las necesidades para que las personas sepan dónde te pueden seguir. No, no, no, La gente te decía... El mono, el mono. El mono. No, pero mil gracias, Jason. Esperamos que venga pronto para el Cibao. Y tú sabes que el Telenor no Telenor, vemos pronto. Es que, si, si Dios lo permite, en verdad, muchas bendiciones por allá a la gente mía, en verdad, se le quiere y son el mono, me puede, se pueden suscribir a mi canal y son el mono, mi plataforma y son el mono en todos lados. Puedes seguir reproduciendo el tema de Yo la pico, que está matando, fea. Yo la pico, pero no la vendo. Yo Ni la Dios. pico, pero no la vendo. Aquí no se fía, no me venga con cuento También puede estar reproduciendo y también dar la playa. El, al cuernoso, el cuernoso el lodo, en, el Spotify, el... en el Spotify, en Spotify, el... En el Spotify, en todos lados, Spotify, en iTunes, en todos los lados, brother, yo lo que estoy trabajando si te pone a mirar también el cuernoso. Yo estoy agrio por si tú estás meloso. Pregunta a la Pepe quién es que le pone el gozo. Yo cuento hey, conmigo hey. y tú cuentas con otro. De que subí la foto lo que tengo un alboroto. Y eso que no ha subido los videos. Ya y, no y eso, perreca, pues, um, y, y eso no dice ni que esa foto de que fue fotomontaje tuyo con perversa, que, que, que tu tu no bueno, digo yo, diga, digo porque había una diga, foto y que no se veía embarazada, dije que no sé, tú no crees que, que el embarazo es ficticio, te estoy dando un preview para que es el preview, ese pero, embarazo es ficticio, oíste, te lo estoy diciendo yo. Y si pero, yo tengo ahora cara. ahora que ellos están separados pues ustedes pueden tener una mejor relación, Jason. No, pero imagínate después si sí me llaman el monoso, después. Tú te imaginas. Ya después el tema es para mí, el tema del cuernoso. Ah, yo digo que está. Pero ahora que ellos están no están juntos, tú puedes estar con ella. Ya no, después, porque, porque después me pueden llamar a mí, después que hay que cantar mi mismo tema. te dice cuerno después. Claro, yo estoy mono, por si tú estás monoso. <risa> El pero no, ese Pero no tienen nada ya, son amigos, son panas ya. No, yo nosotros dime tú no, en niña está bien, en verdad esta niña es lo que necesita mucho amor, mucho cariño. Y más ahora embarazada, ¿Tienes? más embarazada ahora. Y bien, no. modo, en verdad, y que te digo, al final es un muchacho ni idea, ¿verdad? Y si este muchacho te tira, tú das guerra y porque ahí te, te, te puso una canción tiradera, no se sabe quién le va a tirar le va a tirar mucha Yo gente. lo voy a decir música, y lo voy a personal, ¿me entiendes? Nosotros tuvimos un, un pequeño. Finche en estos días. Exacto. O sea, ustedes se van a falar trompar. No, la trompa no, porque él no tiene valor de, de plantarse de casi y que vamos a plantar Eso fue, eso fue que frenamos allá en, en Villafaro, tú sabes. ¿Tú le frenaste porque a él o él te frenó a ti? Yo frené a Villafaro ah, para allá, claro. para allá a Bacanear, fue que yo fui para allá, ¿me entiendes? A Bacanear. Y él se sofocó, oh, estaba sonando yo a la pico, y él bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo. Y le dije, ¿y qué fue? Y dice, se va, no, que se vaya, que se vaya. Y yo dije, qué fue? Entonces, tiene un tiro, y, yo, y se le desarmó la pistola. Y entonces, yo dije, ¿qué fue? Él tenía ¿Y una, y una pistola, pistola, pistola y se embaló. Y se embaló, no, y yo dije, en verdad, que él sintió en verdad. El fue es un bobo. Y uno <risa> una suena a pi, la otra suena po. Es un bobo, se el vuelta. Entonces, ¿qué te digo, mi brother? Lo que estamos trabajando, saco, música. Soltamos hasta abajo, eso está en mi canal. Hasta abajo, soltamos, eh, voy para la calle, yo la pico rimi, el cuernoso, saco de música, mi brother, todo el mundo hace mono. Esa, esa, esa canción le va, le va a perseguir a, a Meloso siempre, el cuernoso, Jason. No, eso le va a salir la vida entera, verdad. En verdad, en verdad, yo sé lo que digo, Qué verdad, daño ey? tú le hiciste, a meloso, Jason. Qué daño. Te la estoy matando y no es por sonido pregúntale en Santiago todas las veces que se ey. ¡Ey! Yo no ey llamé, televisión, televisión. Vino, porque yo le doy como negro y tú le das como albino. <risa> Llévate de mí, no la vayas acá. A la mujer Eso, no se gracias. Jason, mi gracias, no, gracias no, de verdad. a pico, pero no la vendo. La la audiencia, siempre, hombre, gracias a ti, estamos motivo. Estamos ready, my bro, trabajando. Todo el mundo, suscríbase a mi canal, no se diga más nada. Bendiciones, bro. Dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal?